Yo me di cuenta después de ayer. ¿Cómo se Yo bajé de otra que yo tengo, que también se fue a llegar a Puerto Rico. Y talla, Y yo bajé, y cuando bajé pasé por aquí volar. Y no me paré aquí. Y conseguí para mi otra hija. Cuando voy no la hallo a ella tampoco. Y una cuñada mía me dijo: que tu hija que se ahogó también en el grupo. Y me puse mal por el camino y vine, porque yo estoy enferma ya. viene un infarto. una tragedia, eso es algo muy difícil para la familia, para todo el mundo, para los amigos. Que eran cinco jóvenes, muy jóvenes todavía, llenas de vida y dejaron sus hijos huérfanos. Eh, eso Es algo muy, muy difícil, en verdad, muy difícil, muy doloroso. Estamos llamando a la gente a la reflexión de que las aguas del mar es un peligro y que todo el que arriesga su vida por ahí sabe que puede colapsar la embarcación y puede también perder su vida. Por eso lo, llamado, lo llamamos a la reflexión para que eh, la gente entienda que todavía aquí se encuentra algo para comer, aunque no sea mucho y la gente dice que no tiene trabajo y se encuentran desesperados, tienen una familia, tienen sus hijos. Entonces, lo que necesitamos es que haya empleo. Le pedimos al señor presidente de la República que haya empleo eh, en los campos. Aquí el Distrito Municipal del Aguacate necesita eh, eh, que se abran empleo para que la, la gente no tenga que coger una yola para perder su vida. La gente, por querer, y querer ir y a buscar algo para superar, lo que hacen es buscar tragedia mala, tú ves. Porque yo digo que eso no es fácil, que es una yola, en ese medio hay más. Cuando usted se embroma, usted no es hasta una goma que va. Cuando usted se pare para abajo que va, que se volvió, tú ves. Pero yo lo que yo digo, la juventud quiere coger ahí, a ver si haya, como proceder ahí más, tú ves. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.